Hola, bienvenidos y bienvenidas. Somos Paola y Lili. Este es nuestro podcast llamado Sueños Violeta. Hoy nos queremos presentar y hablarles a ustedes un poco sobre quiénes somos nosotras. Entonces, bueno, yo me encuentro viviendo en la ciudad de Cali, Colombia. Soy bogotana, una mujer feminista. Vivo en esta ciudad hace más o menos como unos 9, 10 años. Eh, vivo en este lado del país porque por mi trabajo eh, visito bibliotecas públicas en los diferentes municipios, bien sea del Valle del Cauca o del Cauca y por esta razón he tenido la posibilidad de conocer personas maravillosas. Cuéntanos tú Lili, ¿quién eres? Hola, yo soy Lili, soy colombiana también, oriunda de los Llanos Orientales desde hace más o menos más de dos añitos ya vivo aquí en Canadá en la provincia de British Columbia eh, de profesión estudié ingeniería forestal me he dedicado mucho a la gestión ambiental la planificación ambiental soy feminista me apasiona en todo el tema de las tecnologías especialmente el software libre y no, ahí nos van, nos iremos conociendo a medida que vayamos avanzando con los podcasts eh, yo quiero que le contemos Pau en esta introducción a la gente ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos bueno, hemos tomado la decisión de montar nuestro podcast porque pues nos interesa seguir considerando el aporte del feminismo en nuestras conversaciones y ampliar también como esa comunicación con otras voces de mujeres feministas o no feministas para conversar sobre asuntos que nos interesen. Siempre hemos sostenido la conversación y nos hemos sostenido pese a la distancia, pero consideramos que podríamos estar generando este espacio para convocar a más mujeres que estén interesadas eh, en asuntos pues, políticos, culturales, económicos, eh, literarios y por eso pues, como el llamado y como las ganas de hacer nuestro podcast. Sí, yo creo que llegamos hasta acá por eso, porque siempre nos han inquietado muchos temas y podemos pasar horas y horas hablando de ellos. Obviamente no lo vamos a hacer en el podcast, pero. pero porque si no serían podcasts de horas. Pero sí queremos como compartir algunas de estas reflexiones relacionadas con feminismo, con cultura, con tecnología, con medio ambiente y, pues, con todos los temas que que se nos ocurran y también que sean tendencia en el momento, porque nos gusta como pensarnos y reflexionarnos sobre lo que está pasando en la actualidad. Eh, queremos compartir con ustedes, no sé, libros, películas que nos gustan, temas que nos inquietan, mmm, compartir cosas que creemos saber y también queremos aprender de ustedes. Creemos que esto es un espacio como para reflexionar y aprender. Eh, yo creo que es bonito a la gente contarle cómo nos conocimos. A mí esa historia me gusta. Cuéntales, Papá. Sí, nos conocimos hace unos que 13 años en Bogotá. Lili siempre me ha convidado a ser parte eh, de talleres, de um, espacios en donde las mujeres nos reunimos a pensarnos la tecnología. Lili es muy modesta y no cuenta que es una tesa con la tecnología y sobre todo la que invita um, de manera libertaria eh, a distanciarse de la tecnología privativa entonces con Lili tuve la fortuna de aprender sobre para qué o por qué es tan importante el software libre herramientas que nos permitieran eh, ser conscientes también que en el uso de las herramientas también hay una incidencia política, entonces con Lili he tenido la posibilidad de pensarme la tecnología eh, no solamente como la, la digamos como la apropiación de una de una herramienta y ya, sino con todo el tema de qué significa que, que nos apropiemos pero de una tecnología libre porque es importante. Y ahí conocí a Lili en esos talleres que me convidaban junto con otras mujeres a, a pensarnos la tecnología, las herramientas de, de software libre. Sí, yo creo que cuando nos conocimos inmediatamente hicimos clic. Por esa época Pau, Pau también es súper modesta, Pau estaba estudiando bibliotecología, Pau es de las mujeres más intelectuales que yo conozco, ella no dice eso, pero para mí sí lo hace. Eh, ella es súper estudiosa y es muy apasionada por la lectura. En esa época yo recién había terminado la universidad y también había, como muchos muchas inquietudes con el tema del feminismo también con el tema de cómo me relacionaba con mis parejas como había muchas cosas alrededor que no que no era claro para mí entonces yo creo que el feminismo más allá de estudiar la teoría o decir uy si sí, es que estoy leyendo Simón de Beauvoir es tener como esa posibilidad de cuestionarte lo que te pasa en el día a día y para, esa, para cuestionarnos necesitamos las amigas y Pau fue como esa persona clave en un momento clave de mi vida en donde yo decidí asumirme como feminista, por eso es como esa persona tan importante o de las mejores amigas que yo tengo que me ha acompañado en todo este recorrido. Eh, eso fue, casi fue como nos conocimos así es como estamos hoy y yo creo que por eso estamos hoy aquí por, por todo ello llegamos hoy aquí y estamos como abiertas a compartir estas experiencias de vida con todos ustedes eh, yo también quiero, Paito, que les contemos un poco por qué queremos hacer este podcast cuál es como esa principal motivación mm, a mí me parece que nuestra principal motivación para organizar este podcast es eh, convidarnos a la reflexión, escuchar también otras mujeres siendo feministas o no, para pensarnos nuestros caminos, eh, sí con las gafitas del feminismo, pero creo que este podcast nos permite la conversación con también posturas diferentes a las nuestras y sobre todo entonces reflexionar y, y tomar postura y, y tomar decisiones de cambio de perspectiva, sí si siento que entonces no estaba... Eh, como tan clara en algunos aspectos, entonces para resumir siento que es una posibilidad de estudiar, de pensarnos porque yo no creo que simplemente sea como sentarnos y echar carreta, sino que esa preparación como estudiosa del tema pues también nos permite cuestionarnos también nuestro hacer, nuestro quehacer hacer y por eso creo que, que es interesante la posibilidad de reflexión que nos permite este medio de, de comunicación Sí, para mí una de las mayores motivaciones de hacer este podcast es que el conocimiento se comparta de manera libre uh -huh. y creo, modestia aparte, que tenemos mucho, muchas cosas para compartir. Como tú lo dices, hemos estudiado juiciosas diversos temas y también es, este espacio nos obliga como a formarnos más en otros uh -huh. temas. Entonces uh -huh. queremos generar esas inquietudes, compartir conocimientos. Mm, a mí, por ejemplo, me encanta trabajar con amigas. Los proyectos que hago con amigas siempre salen bien. Y pues esta uh -huh. es una oportunidad para hacerlo. Siempre estábamos como, ¿cuándo vamos a hacer el podcast? Tenemos que sacar nuestro podcast. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Era un proyecto como que estaba en remojo hacía mucho tiempo. Y pues hoy lo estamos materializando acá. Entonces, uh -huh. nada, la invitación es que se unan a este podcast, estén conectados con nosotras. Esta es solo una pequeña introducción, pero voy a entrar muchas más. Así que nos vemos en una próxima edición. No sé qué tienes más para decir, Pau. No, ya está todo muy bien. Hasta pronto. Bye.